Bueno, pues ya estamos en vivo, ya estamos aquí así con es. ustedes, agradeciendo pues toda la belleza de su atención. Gracias. Bien, así es. Gracias por estar con nosotros. Eh, nos da mucho, mucho, pero mucho placer el hecho de que ustedes estén con nosotros en este momento queremos y anhelamos y deseamos de que usted reciba todas las más ricas bendiciones del Altísimo. Nada más por estarnos viendo y escuchando eh, los comentarios que aquí vamos a estar realizando. Amén, así y, es. Pues empezamos. Así hija. es. Grande es Jehová y digno de ser alabado por todas sus maravillas, todas sus proezas, todo lo que él hace Podemos ver todo todo lo que el Señor ha hecho es, es bueno, es bendición eh, para la humanidad. Aquí y es. estamos contentos por un día más que el Señor nos, nos permite vivir y poder compartir con ustedes una de más de tantas reflexiones que, que hemos estado compartiendo por estos medios. Y esperamos en el Señor que, que este eh, esto que vamos a compartir en, en este día, usted lo, lo analice, lo medite y lo pueda compartir entre sus amistades familiares. Porque es, es de bendición, es de bendición. Todo lo Amén. que el Señor nos habla en su palabra, día a día, el Señor nos habla a través de su palabra. Así es, este... Y el tema de hoy es uh, por demás interesante, pero... Así es. No podemos dejar de decir que somos sus amigos. Claro que sí, sean todos, todos bienvenidos. Y sus amigos de siempre, Elida Madrigal, Cabazos. <risa> <risa> pues sí, Cabazos. <risa> <risa> Me hiciste recordar a Reporto Más, hombre. ¿Cómo hay, le dijo? Cada vez que hablamos por teléfono, dice hermana chapa, hermana cabazas, hermana madrigal, hermana Bueno. soy pues... todo traemos de todo un poco, así es de que no hay problema, que el Señor les bendiga y esperamos que, que este esta reflexión pues venga a ser de bendición. Amén. Uh -huh. Amén, este eh, sí estamos contentos, la verdad. Eh, y, y el tema de hoy eh, lo, lo hemos titulado <coughs> o intitulado, no, no sé cómo decírselos. Eh, el tema es la piedad y el contentamiento. Piedad y contentamiento. Y contentamiento sí. sí. Y vamos a estar basando el tema ahí en Primera de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6, versículos Ajá. del 3 ahí en, en, de, adelante. en adelante. Así es. Eh, pues, vamos a empezar A, a meditar Sobre, sobre esto eh, Viste que qué, qué importante Nos habla aquí la, la escritura Dios usando A, a Pablo uh -huh. ¿verdad? este, Así es de, de una manera pues, bella Hermosa, majestuosa eh, Que nos lleva a, a ese entender, así comprender del plan perfecto del Señor. El de plan Dios. perfecto del Señor, así es. Eh, así es. Y cuando hablamos de, de la piedad y contentamiento, es que lo tenemos como <coughs> título aquí sí. mismo en, en las Sagradas Escrituras. Así eh, es. Difícilmente usted lo va a ver. Piedad así, y contentamiento. Eh, pero aquí lo dice piedad y contentamiento. Uh -huh. Entonces, quisimos tomar este tema eh, y hacer algunos comentarios. Y pues esperamos así de es. verdad en el Señor que cada palabra que salga de nuestras bocas pueda ser totalmente y al 100% dirigidas de parte de, del Altísimo. Amén, así es. ¿Para beneficio de quién? De todos. De ustedes, de nosotros y, y de todas las personas que pues puedan estar viendo y compartiendo este material. Amén. Así es. Y vamos pues, a empezar con el verso 3. Amén. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y que el Señor nos, nos, nos guíe y nos capacite en todo momento. Que Él nos dé las, las palabras eh, para compartir con ustedes. Eh, gracias, Señor, porque nos permites estar en este momento a través de estos medios y compartir tu bendita palabra en el nombre de Cristo Jesús. Uh -huh. Dice el 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, uh -huh. es... Bueno, sí. uh, vamos okay, uh, a... Ver... Paso, paso. Uh -huh, ok. Ok. Leyendo nuevamente. Si alguno enseña otra cosa. Uh -huh. a, aquí hay un, un gran punto. Muy, muy decir, importante. Eh, sí. Muy importante. Eh, porque qué es lo que enseñamos. Uh -huh. Si nosotros nos salimos del camino del Señor, uh -huh. nos vamos por otras veredas. Uh -huh. eh, esto no le va a agradar a, a nuestro Dios. Claro que no. claro Esto que no. es totalmente definitivo. ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué importante es que nosotros, principalmente nosotros que estamos aquí al frente de, de este programa? Sí. Pues que hagamos lo que sí tenemos que hacer. Lo que sí tenemos que hacer, sí, amén. ¿Por qué? Amén, amén. Porque es requerido, así, definitivamente. Es requerido de que nosotros sepamos hacer las cosas de la manera más correcta que nos sea posible. Amén. Definitivamente. ¿Y por qué decimos esto? Déjeme mencionar estas palabras así. Es que hay muchos hermanitos, hombre, por ahí que... que Usan sus propias doctrinas y sus propias ideologías. Ajá. Eh, y, y algunos ni a hermanitos llegan. Ajá. Se acercan así medio a primos, pero no hermanitos. Ajá. Sí, sí, no, pero pues es que Entonces, hay de todo. porque Porque Ay. hay una infinidad de doctrinas como usted no se imagina. Déjenme comentarles un poquito y mi esposa pues, no me puede dejar eh, mentir en esto porque ella fue parte de, de, de esa experiencia uh -huh. ¿te acuerdas cuando teníamos la librería allá en sí, McAllen en sí, Warren este allá en el Valle de Texas um, pues los hermanitos que nos visitaban pues eh, eran de muy variadas sí, pues de diferentes eh, organizaciones, diferentes iglesias, congregaciones. Claro, eh, cuando no nos llegaban de una, nos llegaban de otra o nos llegaban de, de, de otra. De diferentes, eh, de diferentes. Entonces, <coughs> ¿qué, qué, ¿qué pasaba? ¿Y, y bueno, que sí. nos dimos cuenta. Que vea que ideología que a veces decimos, caray, pues, pues, pues, pues ¿qué es que, está leyendo es, este sí, hombre? Sí, sí, es que en realidad este, la, la, la escritura es toda completa, porque sí. hay quienes este, agarran este, ciertos un, pasajes. Un, un texto, ciertos pasajes como, como bandera, y de ahí de ahí es, es su, su bandera. Sí. ¿Por y otro de otra, y otro de otra. Entonces, eso, eso es para crear confusión. Sí, exacto. Y voy a poner un simple ejemplo, nada más, sin profundizar ahorita en, en ello. Eh, el bautismo. Los que creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos unos. Y... Uh -huh. Pues y para uh -huh. otros pues, son, son otras cosas, ¿no? Eh, o, o lo toman de, de, de otra manera. Uh -huh. en, entonces, ¿qué, qué interesante es cuando la escritura lo dice, si en otro pasaje bíblico uh -huh. habla nada más de Jesús, no significa que el otro ya no tenga ningún valor. Así es. No, no, no. ¿Por qué? Porque no, no podemos decir Bueno, es que acá dice nada más Así Pero acá dice así Ajá. Eh, Dios siempre ha sido Un Dios de, de tres personas Claro, claro El Creador así es, El Hijo, el Redentor, el, Hijo el Redentor Y el Espíritu Santo Espíritu el que está con Santos, nosotros. Sí, Amén Así es Porque no puedes tener un objeto Dentro de ti Sino una persona dentro de ti que es el, el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Que es, el así que es que nos mueve, nos enseña, nos guía, nos capacita. Y, y es por eso la, lo interesante y lo importante uh -huh. de que podamos estar sí. en esa comunión, en esa comunión. Con, constante con Dios. Así es. Y que podamos establecerlo a través de las Sagradas Escrituras. Correcto. En, entonces, eso es lo, lo, lo, lo importante. Dice, si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, uh -huh. entonces, ¿qué dicen? Sí. Y de la doctrina, bueno, ajá. es conforme a la piedad. Y ahí es donde entra la, la piedad a claro, funcionar. claro. Así es. Tenemos que tener piedad y amor por todos los demás. Amén. Correcto, ¿qué, qué difícil se era en ocasiones poder dialogar con, con hermanitos que, que tenían cada ideología que ah, Sí, porque lo que pasa es que viene un espíritu de, de contienda y Dios ¿Sí? no, no se agrada de eso. E exacto. Por ejemplo, me recuerdo de, de un hermanito que nos visitaba seguido y ay, a veces que deseaba que mejor no fuera, pero. <risa> pero, pero. La, la, la piedra del Señor tiene sí, que estar ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro. Cuando él decía, es que en, en el Nuevo Testamento ya no se usó la música. Estaban enojados con la música. En el templo de ellos no usan música. Ajá. En, en la doctrina de sí, ellos sí, no sí, usan sí. música. Sí. Cantan, pero sin, sin música. Sin música, a capela. A capela, nada más. Uh -huh. y... Y, y sí, tienen excelentes cantores. Sí, sí, no, no, sí. No, me, me gusta escucharlos uh -huh, uh -huh. En, en, en ocasiones, claro. ¿verdad? Este, porque sí, cómo sí. hacen las voces, que ha, hacen música con las voces. Hacen música con las voces, así es. es. Es muy bonito cuando hay uh -huh. cantos o, Así, de esa manera. O, o canciones a capela, ¿no? Uh -huh. eh, pero así es. Es, es muy diferente a que y vamos la música uh -huh. ahora lo que sí los extremos los extremos los extremos los vienen extremos. siendo los malos sí. no, no, no, no, no los no, centros no, no, vamos no la, a llamar así no la música así, no no no porque nosotros mismos lo hemos comentado lo hemos dicho de que a veces nuestros templos se han convertido como eh, salones de, de, de, de, de espectáculos uh -huh, uh -huh que pone muchas luces, eh, sí, viene, humos y viene la, eh, la, la modernización de, del mundo, verdad, para pues es que para atraer más a la gente y sí. se vea más espectáculo, más bonito, más. Pero este, eso no, eso no es este no no es lo más importante lo que lo que llena tu tu espíritu lo que agrade al Señor, este. O sea, eh, eh, hay, hay confusión con relación a, a estas cosas. Entonces, aquí nos está hablando la escritura. Si alguno enseña otra cosa y no es conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a, a la doctrina, conforme, es a, conforme la piedad. a la piedad. Así es. Y ahí es donde. Cuando tomamos la palabra piedad y el valor de lo que significa la, la palabra piedad, ¿Piedad? ahí es como, pues es como resbalar sobre aceite. Sí, sí, Y sí. te puedes dar cada caído. Sí, sí, sí. Y luego, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! Se, sí, se, no. ¡se lastima! <ríe> Tremendo, Se sí. lastima. Entonces, ¿cómo, ¿cómo equilibrar? Tiene que haber un, un equilibrio. Sí, porque, eh, o sea, el amor de Dios es perfecto y, y Él, él nos, nos, uh, nos ama. Él nos ama, por eso vino, ¿verdad?, a, a morir en la Cruz del Calvario para venir a libertarnos del pecado y a salvarnos y, y, y a darnos lo, lo que necesitamos, ¿verdad?, uh -huh. su Espíritu Santo. Entonces, este, pues tenemos que, que mostrar que ser realmente... Lo que Dios quiere que seamos, o sea, como embajadores, uh -huh. como embajadores de Cristo, tenemos que mostrar este al Señor Jesús, porque él, él, él vino este, a, a, a servir, no vino a ser servido, uh -huh. él vino a, a servir. Uh -huh. y, y vamos, que, que pues bueno, la, la escritura sí. ahí está, está todo. Y, y, ¿Por, ¿Por qué comentamos eh? esto? Oh. Hay una frase que usa mucho el eh, hermano Mario: hermanitos, hermanitas. Sí, hermanitas. Habla eh, con Ajá. mucho cariño el hermano Mario, de allá de, de Reynosa. Amén. Así eh, es. Hemos predicado en el templo que él tiene. Desde que era un templo pequeño. Sí, pero ya ahorita ya... Ya, hace ya mucho ahora, que no, como, como se ahorita ya que no no, no estamos allá con él porque pues estamos acá en, en el área de Dallas, por acá. <risa> Exacto. Entonces es, es difícil, pero así es. Gracias al Señor porque eh, su, su ministerio ha crecido y... Enormemente. Y estamos este, enterados y contentos por todo lo que el Señor les ha permitido hacer. Y han estado ayudando a iglesias también. <risa> me estoy riendo cuando fuimos a una boda y el hermano Mario era el que iba a ministrar eh, ahí en Macales. Sí, sí, en, el, el, el, en la Era, boda. era uh -huh. una de la iglesia en Porque eran miembros de la ahí. congregación uh -huh. de él. ¿no? Este, y nomás donde me ve que llegamos. Se fue a buscarme. Así es. Dice, Oye, ayúdame la, con, con la administración de la palabra. Oye, pues no tengo ni la vida, si yo nomás vine aquí a comer. <risa> Ay, qué bárbaro, qué bárbaro. Digo, no, bueno, no, no, tú, tú hablas mucho de, de, del matrimonio, de todo eso. Eh, tú, tú, tú hablas. Eh, yo te consigo estar la Biblia con, con mi esposa. Bueno, pues. No, no, me cerró bueno. las puertas Ok, está bueno, ándale Este, y ya me despedí de la gente Que estábamos saludando y, y ya Y que te pones a orar Pues sí, me pescó ahí Te pones a orar, señor Úsame Úsame en este momento porque pues. Y me recuerda de detalles, ¿verdad? Porque eh, ese matrimonio lo, lo, lo conocíamos ya desde Sí, claro. Es pues, eh, eh, más, la, la muchacha de, de, de niños. la congregación donde nosotros niños. Junto con de, los de, de, nuestros, sí de, de, que est estaban en su niñez, claro. Y cuando ah, arreglaron ahí el, el altarcito, donde se me iban a arrodillar eh, para la administración y para todo lo demás que, que se iba a hacer, yo me fijaba que levantaba que, que, que, que, ah, la vista de esta muchachita <risa> no voy a decir su nombre ahorita para, para sí, no, no, claro. evitar cualquier mala situación uh -huh. y me veía y, y, y, como diciendo hermano, ya usted y quién lo invitó bueno, no. <risa> bueno, es que el señor le estaba dando sorpresas <risa> el señor le estaba dando sorpresas este, y pues bueno ahí ministramos nosotros la palabra y Mario hizo eh, el, el resto del servicio sí de, de, terminar, de, de, de, de terminar declarar la, la, la, el, el todo, matrimonio y todo. todo eso, ¿no? Porque él era el, sí. el pastor de, de, de, esta, de esta muchachita y, y, y, y del, del muchachito. Y del muchachito. <ríe> y del sí. muchachito, sí. Bueno, de aquellos años, de eh, porque jóvenes, estamos hablando de, los, de muchos años ya. De los jóvenes, de los jóvenes. Este. Eh, y a veces acontecen estas situaciones. Pero Mario tiene la costumbre ese de decir hermanito, hermanita. Sí, son palabras de él. Uh -huh. Sí. Hermanito eh, Rafael. Y eh, pues yo lo tuve, eh, incluso en algunas ocasiones en, la, en el programa de radio, venía a, a, a Macal sí, a, sí. a, a estar ahí conmigo en el programa de radio. Este, cuando todavía no, no estaban gigantes como ahorita. Ajá. Esa, la, y la Alianza Cristiana y Misionera en Reynosa ha crecido... Así es. De una manera espectacular. Muy, muy bonito, ver. muy bonito. El señor se ha manifestado grandemente. Nosotros conocimos con el... el lugar cuando todavía era una carpa. Pero no, ahorita ya es, ya es otra cosa. Sí, sí, es sí. Es otra sí, cosa, sí. la verdad. Entonces, ¿dónde no nos hemos metido nosotros? Oh, Por la cuestión de la librería. Predicamos en muchísimos así lugares con, con muchísimos hermanos. I Amén, mean, así es. Y no siempre respetamos el lugar a donde íbamos. Claro. Es obvio. Claro. Eh, en uno de los lugares que, que nos hemos acordado mi esposa y yo no a, no a menudo, pero sí de, de, de vez en cuando. Bueno, uh -huh. yo por la, la orilla del de, de, de expressway. Este había un templecito, no muy grande, pero sí estaba más o menos regularcito. Cuando entró uno ya al, al templo, a lo que es la, la, la nave principal del, del templo, sí. con todas las luces apagadas, nomás así, una lucecita así nomás para que la gente no se fuera a tropezar o caer. Claro. Eh, a media luz vamos a llamar así uh -huh. a media luz a media luz y toda la gente se veía que estaban orando uh -huh. y sí. a la hora que ya encendían la luz que ya ya era el tiempo de, de que ya se sí iba a empezar, empezar. El, el, el servicio uh -huh. no he vuelto a ver otro lugar similar que ese Qué, no, qué bonito. A, algo muy, muy, muy bonito, muy, muy precioso. Qué, qué, qué bonito eh, el, el respeto al lugar. Amén. Amén, así es. Y dentro de las muchas reflexiones que hemos escrito, que por la gracia del Señor las hemos escrito, Amén. me Amén. recuerdo Amén. también un día que llegó una, una hermanita y me preguntó que si nunca había escrito algo sobre... El, ¿Sobre el chicle? ¿Sobre el chicle? Eh, digo, sí, es que nos, te, te, tenemos ahí un problema en el templo que la gente entra con el chicle y a veces lo tira ahí en el piso, en, en el piso o lo pone bajo la banca eh, y a veces anda uno ahí pues uh, manchando con ¿Con, con, el pegando con el chicle sí, sí, sí, sí. <ríe> Este, Le dije, pues, no, la verdad que nunca he escrito nada sobre el chicle, pero... No he pensado en eso. <risa> no, nunca se me ha ocurrido, no. pero pues deja que Dios me dé algo y lo, lo, lo, lo vamos a escribir. Y lo escribimos. Uh -huh. No sé cuánto uh -huh. tiempo pasó, pero sí, sí, escribimos algo sobre el chicle. este, Y no sobre el chicle nada más, sino las sí, diferentes sobre la, la, la, la, la reverencia que se debe de tener en la casa del señor porque no no vas a, a, a, a la plaza no vas a un vecino o sea exacto. es la casa del señor y eh, se tiene que respetar tiene que haber reverencia eh, eh, eh, exacto, o sea, exacto entonces fíjese cómo esto está fuera de, de pues, lo que íbamos a, a comentar más se aquí. Seguiste por y, ese ladito. Pero es que todo eso es interesante. No, sí, claro, claro. Todo, todo es interesante y... Y, y lo digo por lo que dice la palabra de Dios. Uh -huh. Y si alguno enseña otra cosa y no es conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿Y a la doctrina que Y a la doctrina, que es conforme la, a la piedad. Uh -huh. Fíjense qué interesante es, mi hermano, mi amada, que nosotros podamos entender y comprender esta situación. Es sumamente importante e interesante. Así es. Entonces, cuando nosotros podemos estar en esa condición de, de conexión con el Señor. <coughs> sí, de, de, esa, de esa reverencia. Porque si, si amas al Señor, pues, o sea, tienes que tienes que mostrarlo, tienes que sentirlo, tienes y, y todo lo que ofenda al Señor, pues, o sea, te cala, porque, pues, no, no, o sea, se siente, se siente. Exacto, entonces, este, eso es lo, lo, lo importante de lo importante, uh -huh. de que no tengo que estar con los ojos y oídos bien, bien, bien abiertos y bien puestos, Así para es. poder escuchar bien la palabra de Dios. Y sí, sí, entenderla es. tratar de comprenderla para que nos dé el crecimiento. Amén, amén, amén, así es. Algunas de las cosas que suceden ahí con Mario, a propósito de él, es que se han preocupado porque la gente aprenda. Uh -huh. Sí, sí, sí. Tienen mucha enseñanza. Mucha el enseñanza. El hermano Daniel está uh -huh. también haciendo lo, lo mismo allá en el... Sí. En el del templo Maranata. Los este, sí, han estado invitando y están, están con ellos, están ayudando, dándose la mano unos a otros. E, como exacto. Hermanos este, en el Señor y, y siervos en el Señor, pues. E, exacto. Así y el hermano Daniel, pues lo conocemos desde... Nuestro uh, hermanito Daniel, le amamos. Él vivió en la casa que nosotros. teníamos. les amamos, teníamos, a, así este, es. Cuando ya nosotros nos... Hermana Damina, hermano Daniel. Uh -huh. Y me así recuerdo es. que, que el hermano Walter que era el pastor que yo tenía en aquellos años eh, el hermano Huerta y yo fuimos a monterrey a pedir la mano de adamina precisamente la esposa de daniel así es Amel. yo fui uno de los pedices verdad <risa> así que pues espero que te vaya bien daniel <risa> o bien a ella <risa> sí no pues a los este, dos a todos a los dos y, y a la, sus la hijos, familia y, entonces, amén, amén, así es como decía, ¿Por qué no hemos pasado nosotros? Entonces, esto nos da Cierta capacidad De poder disertar Y poder decir Y comunicar amén, amén, Algunas es. cosas que consideramos Que deben de estar pues guardadas Dentro de este parámetro Que nos está diciendo aquí Que si a alguien enseña otra cosa uh -huh. Conforme a lo que está... Escrito. Escrito. Cuidado. Así Cuidado, es. Cuidado, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque Dios no es religión. No, no, no. Dios no es este religión. es un punto fundamental. Dios no es ninguna religión. No es religión. Así Jesús no es. es una religión. Es una no, relación. Es una relación. Por eso cuando nosotros le, le aceptamos, cuando nosotros le recibimos... Es cuando empezamos a tener la relación personal con Él. Amén, amén. Así y esto es lo que nos ayuda. Amén. A mantener una comunión con, una el, comunión Padre con el Padre a través de Cristo Jesús. Para que el Espíritu amén, Santo amén. Así es. nos dé la llenura y la, llenura de la capacidad de entendimiento. Amén, amén. Definitivamente. Porque Él Así dice que es. nos va a recordar todas las cosas. Él nos recuerda todas las cosas. Y sí, amén. Entonces el Espíritu Santo me está haciendo recordar cosas Gloria al Señor. Que que, que, que incluso nunca se había dicho. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces. Maravilloso es el Señor, amén. Es, es bien, bien, bien, bien importante. Eh, ahora, algunas de las cosas que, que, que existen, hablando de lo mismo. Porque hay la, la, la diversidad. Uh -huh. Nosotros, un día estando... Yendo yo a, a trabajar, a porque también he trabajado, <risa> <risa> allá en, en, en Aranzas Paz, este, y ya en las tardes yo me salía por ahí a, a dar la vuelta, a ver qué templo ve, veía por ahí, uh -huh. eh, para arrimarme. Sí, para o, estar un, un, para estar en, un tiempo en, sí, en la Casa del y Señor. Y si me invitaban a predicar, pues, bueno, aprovechaba, ¿no? Así es. Este... Uh -huh. Y pues, eh, me recuerdo un día que estuve en la iglesita, era una iglesia bautista, de carácter bautista. Pero me quedé totalmente sorprendido de la, eh, del, del testimonio del pastor. Estaba ahí sentadito, me invitaron a predicar porque el hombre ya, ya se le veía que estaba pues, cansado. Señor Grande, sí. Eh, este... No, y, y es que estaba terminando El ayuno Un ayuno de 40 días El ayuno, sí, sí, sí Wow Y eso en un bautista para mí es extraordinario Y Qué hermosa Congregación Y sobre qué todo bien. el gesto Del hermano, este pastor Que no recuerdo su nombre uh -huh. este Qué hermoso Poder ofrecer un ayuno de tal magnitud. Sí, no, no. Eh, definitivamente, ahí el Señor estuvo con él. No es para que todo el mundo lo haga. No. Definitivamente. Y si no es del Señor, ni, ni lo, se, se atreven a hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es solamente del Señor. Solamente. Solamente. Solamente. Solamente, así Entonces, es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la diversidad de templos que conocemos, o que hemos conocido, hay en los que levantan las manos, alaban a Dios, y en otros no. Uh -huh. Palmean lo, lo, los cánticos, uh -huh. y en otros no. Uh -huh. En templos donde glorifican al Señor, y en otros tranquilos. Uh -huh. Hay de, hay de todo, hay, hay de todo. El problema es cuando nos salimos más hacia un lado o hacia el otro lado. Exacto. Sí. Todo tiene que estar dentro de un mismo, un mismo orden. En un mismo orden. Que no nos salgamos del camino por donde sí debemos Así de transitar. Es. Entonces, vamos a que nos dice el verso 4. Nos dice así el verso 4, dice, está envanecido, o sea, hablando de, de, de, de la piedad y el, sí. el contentamiento, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de, de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjate, ¿qué te menos. Por eso... Es el 4 y el 5. Te, te, tenemos que, que tener cuidado cuando estamos acudiendo a un lugar, cómo es realmente <tose> la situación allí. Como dice por ahí un, un dicho muy popular. No todo lo que brille es oro. Uh -huh. Tenemos que, que analizar. Y dime con quién andas. Eh, exacto. Quién andas. O sea, Dios nos da, a través de su palabra santa, mucha enseñanza. Oh, sí, sí, sí. Por eso nosotros tenemos que, que tratar de crecer espiritualmente para poder discernir lo que la Escritura amén. nos, amén, nos amén, enseña. Amén, así es. Y que respetemos, que respetemos, o, obviamente, a todos los hermanitos que piensan de una manera o de la otra, pero uh siempre -huh. y cuando estén en, en la línea correcta del transitar. Sí, porque este, puede haber este, una exhortación en el Señor, uh -huh. pero en el Señor para que no lo tomen este, de otra manera, Exacto. que no es. Entonces el Señor nos permite hacer Hacer cosas, pero dentro de, uh -huh. del marco de la palabra. Así es. Entonces, es lo, lo hermoso y es lo bonito de lo que Dios nos puede mostrar, nos puede enseñar a través de su santa palabra. Sí, amén. Eh, en el verso 6, ya dice, nos dice lo siguiente. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Qué, qué, qué hermoso nos habla aquí, ¿verdad? Pero gan, gran, gran ganancia es la es piedad, la piedad acompañada, acompañada del contentamiento. Cuando tú y yo y todo el mundo podamos tener ese así tipo es, de, de actitud, así es. Levantes o no levantes las manos, palmés o no palmés, eh, digas amén, gloria a Dios, o, o tranquilo, que, que podamos estar en una misma armonía en una misma sintonía contentos con eh, el Señor así, agradándole al Señor en, en todo momento y entonces es cuando nosotros vamos a poder ser realmente como Dios quiere que seamos uh -huh. entonces y nos dice, porque diciendo, que diga, dice porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, uh -huh. así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto Okay. Y eso no significa, a pesar de este de ese versículo que está aquí, que es el, el, el 8, sí. eh, no significa que tú no puedas tener que, eh, sí. bienes materiales. Que, que ahí te quedes porque, pues, o sea, si, si Dios te da, te da la salud y te da la oportunidad de hacer algo, pues, ando, no, no o sea... ¿Sí? No, no te quedes con los brazos cruzados Porque eh, eh, de, exacto. de esa manera Vas a salir adelante y vas a poder ayudar a otros eh, Tú prepárate mm. Tú edúcate Si tú tienes hijos Que tienes, bueno, hablando de los que ya no es como padres, ¿no? Sí, sí. Si tú tienes hijos Que quieren ir a una universidad X Y tienes la capacidad De hacerlo, o puedes hacer El sacrificio de hacerlo, ándalo Ándalo, uh -huh. Claro. no significa aquí que que ahí te quedes estancado, que ahí se quede estancado sí. sí, sí, sí ¿por qué? porque si no vemos a los discípulos todos eran diferentes uh -huh, uh -huh. sí sí. pero sí, sí, sí. si se, se, se fija en los religiosos que había en aquel entonces que fueron los que se crucificaron a Jesús, eran los diferentes sí, sí, sí los extremos, los extremos, sí sí, sí, Pablo, Pablo era extremista y el Señor tuvo que disciplinarlo. Uh -huh, uh -huh. Cuando iba cam camino a Damasco. Camino a Damasco. Pero tuvo que tumbar, dice que de un caballo. Sí. Y ahí le ahí le habló. Lo dejó ciego por, por un momento. Fue un tiempecito. Y ahí fue cuando él tuvo el encuentro personal con el Señor. Amén, amén, así es. Y cuando se tiene el encuentro personal con el Señor... Se termina ahí. la ceguera. Oh, sí, sí. La ceguera no física, <coughs> sino la espiritual. Viene la, la luz, viene la luz espiritual. Amén. Entonces, Pablo sí quedó ciego en ese momento. Uh -huh. Pero cuando el siervo de Dios puso las manos sobre él, uh -huh. recibió ahí, la vista. Dice que se cayeron como escamas de los ojos. escamas de, de los ojos, ojos sí. Amén. Vio y pudo reconocer así es, así quién es. era el Señor Jesucristo. Por eso, el, el Señor Jesucristo es la relación, no es una religión. El que antes perseguía. Ahora él, él, ahora era, sí. ahora él el era el perseguido. Él era ya perseguido. Se unía, se unía, porque pues no, no entendía, no había, no había venido la luz de, de Cristo ¿verdad? A, a, a su vida, a su corazón, uh -huh. pero ahí el Señor le enseñó. Ahí te lo enseñó. Lo formó, lo, lo, lo, uh -huh. lo, lo, lo armó. Así ¿verdad? es. Entonces, mi amado y mi amada, es, es lo, lo, lo importante de, de este mensaje: uh -huh. que nosotros podamos estar siendo sensatos y no como algunos dicen, incluso algunos pregonan esto eh, desde sus púlpitos y no estoy hablando de, de congregaciones sino de, de mandato sí, de, sí, sí. de algún país este que, que, que no, no, que no los mandan a las universidades, a universidades que porque se van a enseñar a robar, sí, o se no, van a enseñar a robar. No, no, no, ya. Eso es una locura. Sí, no, no es. Eso es muy, es, muy, muy mal. No, está desquiciada esa persona porque sí. pues, no, no, no, no sabe ni lo que está diciendo. ¿no? Sí, claro. Eh, son los templos del saber. De, de, de, el, el hecho de que una persona puede ir a una universidad pues es para prepararse, sí. para capacitarse para ahí, hacer ahí, mejor ahí, ahí estamos viendo claramente quién lo está usando uh -huh. pues Satanás pues, eh, sí. hace uso de cualquier persona eh, por eso tenemos que tener cuidado lo que escuchamos lo que vemos porque podemos ser seducidos sí. aún hasta en, en, en las cuestiones políticas sí, sí, sí, sí porque pues <ríe> es que podemos ver que, que hay, hay gente preparada hay gente inteligente hay, hay este eh, personas eh, políticas que, que, que han estado este en cargos y, y, y, y cómo podemos ver esa ceguera como sí. que como que les cayó eh, una, una anestesia una ceguera este y, y sí, no sí, están sí. viendo los los detalles todo lo malo, o sea que se está hundiendo al, al, al país en lugar de sacarlo adelante sí, sí exacto y ya vamos a, para terminar vamos bueno. a ver el verso 9 dice porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición pues sí uh -huh. fíjate hay quienes pregonan Pobreza, uh -huh. o ser, ser pobres, sí. ser, ser humildes, que, que no tienen riqueza. Pero eso nomás es nomás de sus labios para afuera. Oh, sí. ¿Por qué? Porque Ellos están la en realidad. La, están en la opulencia. eso Es otra. Uh -huh. Y dice el verso 10 para terminar.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 los dineros que se han guardado en los refugios que hay las, cómo le llaman los eh, tesoros eh, financieros, sí, financieros o... sí. eh, donde va la gente y deposita ahí sus dineros uh -huh. eh, y que nadie se iba a dar cuenta que estaban ahí. suiza ha sido un país donde hay infinidad de dinero lo que hay, lo que está este sí. privado sí. que la gente no sabe y, y bueno, y hay, hay otros lugares que, que se prestan para. Que para se esconder, di esconder dinero. Sí. Pues para guardarlo. Para guardarlo. Eh, en el buen sentido, ¿verdad? Para no pagar impuestos o no sé qué. Bueno, no, no es precisamente para que no pagues impuestos, mm. sino para que sean. Son como refugios, oh, oh, ¿verdad? Okay, refugios. Pero el, el que hace mal uso, uh -huh. quiere tener dinero ahí. Que porque nadie se va a dar cuenta. Uh -huh. sí. Y que se destapa la, la caja de Pandora. Sí. Oh, sí, no, pues. Tremendo tremendo. el que dice que no tenía, ahí apareció. Sí, sí, sí. Entonces, mi amado, mi amada, parte de, de lo importante que estamos viendo aquí es que no nos engañemos y no engañemos. Claro. Que, que pueda existir la piedad y el contentamiento, pero haciendo las cosas más correctas posibles. Así es, así es. Y esto es en lo espiritual, en lo político y en todas las cosas de la vida. Amén, así ¿Por es. ¿Por qué? Porque tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros y que nos preocupe más el amor hacia los demás, hacia nuestros semejantes y que estendamos la mano lo más que podamos para con los demás. Uh -huh. Así es. Esto no significa que tengas que ser pobre o que tengas que ser rico. Uh -huh. Así es. Si tienes de qué poseer, comparte. Utilizar, o al menos utilizar, úsalo utilízalo bien. bien. bien. Uh -huh. Y si no tienes, te, ten la amabilidad, te, ten el amor, te, ten la compasión también para con los demás. Sí, amén. Que el, lo poco o lo mucho o, o lo nada o lo demasiado uh -huh. no venga a ser el, el punto uh -huh. de conflicto. El punto de conflicto, claro. Claro. Así si tienes es poquito, que... lo que puedes dar. Comparte. Tienes si regular. También. Comparte. ¿Quién claro. mucho? Comparte. Uh -huh. Y me recuerdo de, de algunas compañías que eh, escuchamos nosotros hace ya uh -huh. algún tiempo de lo que dan como diezmo, por así decirlo, uh -huh. para la ayuda de la obra social y espiritual que han dado grandes cantidades de sus ganancias. Así es. Cuidado cuando alguien ama al Señor y tiene compasión. Claro, claro. Así es. ¿Por qué? Porque hay piedad y contentamiento en sus vidas y eso los hace ser totalmente diferentes. Amén. Correcto. Y este es el, con eso terminamos. Que haya piedad y contentamiento. En cualquiera que sea tu situación uh -huh. En sí, cualquiera que sea sí. nuestra propia situación Que podamos tener Amén Como dice aquí, piedad y contentamiento Así es aquí, Y que evitemos Que evitemos Toda Mala distracción, toda mala distracción Y todo amén. mal proceder Porque esto no nos lleva A buen puerto Amén, así es más eh, bueno, pues. tu hombre, aquí a lo último, más tu hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Gloria al Señor. Amén. Alabado y glorificado sea su nombre. ¿Qué tu qué, final qué, qué, qué me, me dices aquí? Eh, y y así, sí. debe ser, así debe ser, mi amado. Así debe ser, mi amada. Vamos a dejar que Dios bendiga nuestras vidas y hagamos todo lo mejor. Amén. Así es. Al así nivel es. que tú estés. Estás bajito. Bueno, ok. ¿Tienes más? Pues ok. Da más. ¿Tienes más? Pues da más. ¿Tienes más? Pues da más. Da más, claro. Y el claro. Señor va a estar tomado de la mano sí, del Señor. El Señor lo, lo recompensa. Así y yo es. tomo la mano de mi esposa para que ore para despedirnos. Padre, le alabamos, le glorificamos en este momento, Señor, dándole honra, gloria y alabanza, Señor. Dándole, Señor, gracias por su bendita palabra, Señor, porque usted nos, nos habla, Señor, nos habla a cada momento, Señor, y nos da, Señor, reflexiones, nos da palabra para poder compartir y también que eso sirva para nosotros mismos, Señor, para que, Señor, sepamos que solamente usted es el que da la vida, da todas las cosas, nos da la oportunidad de hacer el bien a la humanidad, Padre Santo. Gracias, Señor, porque, Señor, usted ha sido grande, ha sido maravilloso, Padre. Nos ha dado tantas cosas, Señor, sí, señor. que no tenemos palabras, Señor, para agradecerle tantas bendiciones, Señor. Y gracias, Señor, por, por su palabra, por el discernimiento, por todo lo que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Señor, por nuestra familia. Nuestros hijos, nuestros nietos que usted nos ha dado, Padre, por su grande amor y su grande misericordia, Padre. Y así oramos, Padre, por las personas que en este momento, Señor, nos están, están viendo este video, Señor, que esto, Señor, les venga a ayudar en su vida espiritual, en su diario vivir, Padre, y que esto lo puedan compartir entre sus familiares, amistades, a las personas que conozcan, Padre, gracias, bendiga grandemente a todas las personas que han estado viendo y escuchando este video o que lo van a ver, Señor, enseguida, en la tarde, en la noche, en el momento que ellos puedan, Padre. Gracias, Señor, porque usted es con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, Señor, por su bendita palabra. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. El tiempo que se nos ha ido, ya son 48 minutos con 34 segundos. Yo no puedo dejar de orar y, y me gusta mucho decir ponga su manita en su pecho amén, ¿Por porque, porque este es su corazón amén aleluya y permita que Dios bendiga su vida señor sí aleluya cualquier situación que haya nombre Cristo en esa personita que ha puesto su mano en su pecho, sí, señor. sea de salud, sea financiera, poder, señor. sea moral, sea espiritual, de su Espíritu Santo, cualquier sea condición que pudiera señor, estar señor. por ahí eh, maltratando sí, señor. a esa personita, sí, mi Cristo. usted tome control de señor, manos, señor usted tome control medio, total y absoluto que señor, de el esta el doctor, personita. Que, su mano, y permítale, señor, su mano, señor, de poder ser su cuerpo, libre, ser que sano. Sea libre de toda enfermedad de y que todo venga problema que y exista en su cuerpo, la piedad. Sí, señor, en el nombre de Jesús. Y Señor, y que sí. haya un contentamiento sí, en esta vida. Sí, mi Cristo, así sea. Y padre. padre Santo. Gracias, Señor. Y por sobre todo, si hay problemas de salud o financiero sí, o de alguna otra orden, Señor. Oh Padre, usted extienda su mano su, y toque, Señor. Su mano toque poder, esa vida. Señor. Y permita, sí, Padre señor, Santo, que esta persona que se está Dios poniendo su manita ahí cruz Calvario, señor. pueda sentir la suya, sí, Señor. señor en, el nombre de Jesús, te digo, en el nombre de Jesús, por la fe, recibe la bendición de la Recibe, Antismo, recibe la bendición. En el nombre del nombre Padre, del en el nombre del Hijo. En el Espíritu sí, Santo. Y a ti, Aleluya. Señor. Santo, a ti, sí, Padre Señor. Santo. Damos honra, damos gloria y damos alabanza. Honra, gloria, alabanza. Por bendecir señor. nuestras señor. vidas y poder bendecir a los que nos ven y escuchan. Sí, Señor. Por la gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. En el amén. Nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. amén. Y amén. Y amén, amén. amén pues hasta aquí llegamos mis amados ya pasamos la, la barrera de los 50 minutos bueno pues es que el tiempo no espera a nadie <risa> bueno gracias al señor eh, porque pudimos eh, compartir con ustedes este en este tiempo en este momento y únicamente les pedimos que sigan compartiendo sigan compartiendo estos videos va a ser bendecido de parte de nuestro Dios y a las personas que reciban eh, este, esta información, el Señor va a hacer algo en cada vida de estas personas. Amén. Pues bendiciones, mis amados, y nos vemos en el siguiente video. Y gracias por compartir este. Así es. Ya, y ahí si de, de paso te pones ahí que te gustó, pues qué bueno. Y si no, nomás compártelo. Así es. Compártelo, aunque no pongas ahí que te gusta. Tú compártelo. Y permite que los sean Así bendecidos es. por ello. Un abrazo bendiciones. y bendiciones para todos. En el amor de Cristo. Amén.